Buenas tardes, ¿nos puede traer la carta, por favor? Por supuesto, aquí la tienen. Muchas gracias. ¿Podría recomendarnos algún plato especial de la casa? Claro que sí. Nuestro plato estrella es el cochinillo asado, pero también le recomiendo nuestro arroz caldoso con bogavante. Suena delicioso, ¿y qué vino nos recomendaría para acompañarlos? Para el cochinillo, recomendaría un buen vino tinto de la Ribera del Duero. Y para el arroz caldoso, un vino blanco de Rías Baixas le vendría muy bien. Perfecto, entonces vamos a pedir el arroz caldoso con bogavante y el cochinillo, y dos copas de vino blanco para empezar y dos de vino tinto más adelante con el cochinillo, por favor. Muy bien. Enseguida se lo traigo. ¿Les gustaría pedir algún postre? Sí, ¿qué opciones tienen? Tenemos tarta de queso casera, arroz con leche y helado de vainilla con crema de chocolate. Me encanta el arroz con leche, ¿y a ti? A mí también me gusta, pero también tengo curiosidad por probar la tarta de queso. Entonces, pedimos uno de cada uno. Y también un café solo para mí, por favor. Yo tomaré un té de hierbas. Muy bien, enseguida se lo traigo. Y nos trae también la cuenta. Este restaurante es fantástico, todo ha sido delicioso. Sí, estoy de acuerdo, y el servicio también ha sido excelente. Definitivamente volveremos. Aquí tienen la cuenta. Muchas gracias.